Separamos dos claras de sus yemas. Reservamos solo una de ellas. Los dos huevos restantes los queremos enteros. Batimos las claras separadas a punto de nieve y vamos a reservarlas Ponemos en un cazo la mantequilla con 50 gramos serán suficientes Y cuando se haya fundido completamente, vamos a ponerle la cucharada sopera de harina. Cuando esté completamente integrada, agregamos en este punto el café. Lo mezclaremos bien con la harina y la mantequilla que empezarán a ganar consistencia. Incorporamos el azúcar. Podemos ponerle un azúcar moreno o uno de edulcorante. También van a hacer que este postre sea una fuente saludable de buenas sensaciones. Vamos a introducir los dos huevos enteros, sobre todo sin dejar de remover y con la crema un poco fría. Hay que evitar de todas todas que las plagas cuajen. Así que a remover con fuerza. Retiramos del fuego si lo creemos necesario. Añadimos la yema restante e integramos completamente. Vamos a ir incorporando poco a poco las claras montadas a esta mezcla. Vamos a hacerlo con movimientos envolventes. De esta manera conseguiremos un pudding más esponjoso y aireado. Vamos a hacer en moldes individuales, rellenamos los moldes con el pudín y como vamos a cocinarlos al baño maría iremos colocándolos dentro de un recipiente que habremos llenado hasta más o menos la mitad con agua caliente. Vamos a hornearlo y cuando tengamos el pudín cocido, vamos a dejar que se enfríe durante unos minutos. Lo retiramos y con cuidado de no quemarlos, vamos a depositarlos en una rejilla para que enfríen completamente. Luego, los pasamos al refrigerador hasta que estén perfectamente cuajados. A la hora de servir es cuando montamos la nata. Cubrimos con un poco de cacao en polvo, caramelo, chispas de chocolate y servimos. Tendremos listo en pocos minutos uno de estos postres extraordinarios. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Tampoco olvides comentar, así sabré si te ha gustado o no. Un dedito arriba tampoco estaría nada mal. Conoce mi página web y encuentra allí la receta escrita. Búscame en las demás redes sociales. Los enlaces están en la cajita de información y en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima receta.